Chedi García está a Romeo Santos por ayudas sociales. La humorista Chedi García calificó de marketing las, las acciones de Romeo Santos, el artista. Visitó varias familias en San Cristóbal con el fin de costear los trámites de salud. Chedi aseguró que un rep, eh, en, un reporta, en un reportaje de primer impacto en el que reseña la noticia en un trabajo de Relaciones Públicas diseñado por su propio equipo de trabajo. El equipo de, de Romeo Santos. Sí. Entonces, durante el fin de semana, por cierto, de Romeo Santos del King, eh, entró a la casa de unas siamesas, Ana y María, las cuales eh, nacieron pegadas en el pecho, comparten tres piernas, el mismo hígado, la vejiga y el, y el intestino. Y nosotros hablamos también de que estuvo con Blas Durán, ¿verdad? Así que se llama, que lo fue a visitar en esta visita que está haciendo eh, Romeo Santos por aquí, por República Dominicana, lo vimos por ahí también por Vaya eh, de las Águilas sí, y sí. aprovechó también para pues anunciar que aquí será el final de la gira inmortal. Sí. No, pero que diga así, aquí pues dice que yo, no es marketing. Y... Mira, este como dicen: esto el peor enemigo dominicano en otro dominicano, porque ella debe de estar mejor jugando la luta y papá haciendo algo que yo los nueve días ya pasan. Ella debe de estar en eso, <risa> no está metiendo eso en lo que no le interesa, porque no son los cuartos de ella. Tenemos, ¿Qué, ahí, qué, qué? Ah, tenemos ahí la captura del comentario que le hizo. Es a José un huevo, es, es un Eso huevo. Esos no güey. son los cuartos tuyos, More. Ponte a cero nueve días. <risa> ay, ay, ay, ay. Vamos, a ver, vamos a ver entonces. a ver nota Dice ella: esa nota de prensa, ese trabajo de primer impacto, o sea, reportaje que nosotros hemos pasado por aquí un, unos segunditos, es movido por su equipo de relaciones públicas. No digo que la publicación lo sea, sea la de José Peguero. Porque, res, porque ese es su trabajo, resaltar las cosas al día a día. Pero, dice ella, vean esto para aquellos ingenuos que dicen que el artista no sabe cacarear las obras que hace. Marketing, dice ella. Pero, ajá, ¿y de qué forma ella quiere que Romeo Santo? Porque Romeo Santo es una figura. Y si no lo hacen también, hablan. Pero, ¿qué le importa a esta dama? lo que haga Romeo. Exactamente, no es su cuarto. Es que, Yo no entiendo. Es que sea marketing, es o sea, lo que sea Romeo ante una figura. Sí, pero o sea. que tiene que publicarse obligado. Tiene que publicarlo. Porque tiene una fundación que de, debe, eso va <coughs> en ese paquete, pero esta, eh, le va a pasar como le pasó a Fautomata. Sí, sí, mm. sí. Puso Que un ya tiempo. no claro. es, no tiene la popularidad que tenía al principio, todo el mundo quería Fautomata. Porque el piano no. hacía show en discoteca, todo el mundo iba a verlo, ya no puede hacerlo porque... Yo creo que Chedi, Chedi se ha salvado de, de esa crítica porque estamos en pelota y la gente está en pelota y no, no, no se es ha fijado verdad. en eso. Porque y, es, y es que porque la comedia no está dando Porque ya. eso llega, el ojo del huracán pero y, no y se veo, la comen viva, Yo Chedi. no veo... Se ha salvado por eso. Yo no veo que Raymond Post y Miguel Cepede nunca se han visto Exactamente. En eso. Por eso son los Reyes. ¿Eh? Entonces, Chedi García ya data pena metiéndose en lo que no le importa. Chedi García, muy buena humorista, pero ya ya está tocando temas que quedan en ridículos. Debe manejarse mejor, Chedi García. Claro. Si tiene manejo, <risa> no creo que tenga. No, no tiene manejo. No es de... como usted. Hasta una pluma, hasta cuando se monta un taxi Romeo, si, si es que se monta, es noticia. Es noticia, hay claro. que grabarlo. es un artista, él se Porque es demasiado, eso. no, que en, aparte de ser un artista, es un, es un tipo demasiado famoso. Es igual que Bad Bunny. Bad Bunny se ve un vaso de agua. Se bebió oh, Bad Bunny, un vaso de agua en, en Perú. Wow, sí. Eh, no, Bad Bunny porque, tiene la tenga puchada ah. pa, para pa poder no. Que andan no, con careta te. y cosas porque son demasiado famosos. Entonces, esta dama le gusta mucho esos niveles. <coughs> Atención a la familia de Chedi. A Chelsea, a Chelsea. No, porque esa es otra también, la hija de ella. Eh, eh, no le luce nada. Eh, deben quitarle los teléfonos a Chedi. Sí, yo creo que se que, quitarle, hay que hay eh, quitarle. Yo creo que, que no han pasado los nueve días, como dijo Camila, de su papá. No, porque tan que se mantengan ese eso. sentimiento ahí, tranquila. No, no, no, eso no. <risa> <risa> es <increíble, risa> <de Dios> Mamá. <mío. risa> Señores.